Buena, buena a toda la gente, ¿cómo están cabros? Espero que estén bien, yo estoy bien, yo estoy la raja Y el día de hoy eh, vamos a estar en este late del día sábado 11 de abril Espero que estén bien en sus casas, espero que esta eh, cuarentena la estén pasando muy muy muy bien eh, Como habrán visto, eh, la imagen de abajo, de donde estoy yo, aparecen algunos personajes Los cuales me van a acompañar el día de hoy Así que ahora voy a desbloquear a las bestias para que las puedan escuchar Así que ahí vamos Buenas cabrón, ¿cómo están? Yo estoy, bien. Yo estoy bien Oye, aquí tenemos a, a Jorgito, al Joche tenemos... oh, no le cambié el nombre al Juanito No, no le cambié el nombre al Juanito, güey eh, bueno, él, él es el bomber. Eh, tenemos al Mati, tenemos al Nacho y teníamos al Seba que se acaba de salir. Así que hoy día vamos a estar acompañados. Ahí está el Sevita, Cebita acá. Oh, el cevita no se ve, weón. Ahí estoy, ten, me tenía afuera, weón. Espérate, calmado, tengo que oh. modificarlo. Yo te, oh. si te la dejo adentro. Pero. <risa> Eh, tenemos a Felipe, tenemos al te, al ATR Biker Buen amiguito, un saludo para toda la gente que se está empezando a conectar En el panel que tenemos hoy día, te, tra, les traje a puros expertos weón. Oye, pero... Están todos te, callados, pues weón Estábamos escuchándote, ¿verdad? por supuesto No te calláis nunca, pues, weón La cotorra <risa> <risa> La cotorra eh, Les comenté que iba, iba a traer algunas preguntas Tengo 14 preguntas para hoy día que yo creo ah, que como es creativo, somos varios, ¿só? pero es que, yo, es que pensé en hacer más, pero ¿qué pasa? Que somos varios. Entonces yo creo que las 14 preguntas bastan y eh, sobre. <risa> no, no, no, no. Sí, pues, aparte que la gente del chat eh, probablemente también haga sus preguntas o quiera comentar, por lo cual también podemos tomar en consider consideración lo que nos vayan hablando. Oye, tenemos... No, no, que también eh, vayan opinando la gente. Claro, claro, claro. Oye, les recuerdo que estamos en... Eh, a través de la plataforma Discord Vamos a probar cómo sale esto Y en un futuro la gente que, que nos está viendo en, Desde sus casas También se pueda conectar en una de esas Y acompañarnos eh, Tenemos al Beats, al Beats Strike que se acaba de conectar Buen amiguito, tenemos a Moto Clase Chile, buena buena hermano Un abrazo, Patrick Tapia, buena amiguito ¿Cómo estás? Oye, eh, vamos a partir Al toque con las preguntas viste realidad para Joche peatón Claro, ahora me quedo puro ver guay. series nomás. Y cerveza. Una guay. pena, una pena. Una, una pena cerveza. muy grande. Eso. Matando Netflix, pero a tope. Y no es chiste, bueno, así que si te pueden recomendar algo para ver en Netflix, yo Pelollo. el hoyo. Oye, el Es una película. El ah, hoyo. pero sí, sí, sí, pero No, no hay que pensar que hablo serio, weón. Le gustó El hoyo. El hoyo y hijo. El... Oye, yeah. oye, pelado, pelado Amiguito, lo escucho Oye, antes de que pasen al siguiente tema, mandarle un saludo a, a Imperio Medina Que se auspició ahí con el, con arreglar ese tapón del, de drenaje yeah, yeah, yeah. Así que muchas gracias yeah, Eh, Bomber Que hoy día no le alcanza a cambiar el, el sobrenombre No, pero, pero... para que conozcan ya la realidad, pues, bueno. <risa> Ya se sabe <risa> Para que todo el público general sepa quién es la perra Aló, Hoy llegó el pollo <risa> congelado, pero ya, eh, Cevita. ¿Estás funado, Cevita? Otro, te escucho. Oye. Te escucho en, en Puerto Montt, weón. <risa> oh. <¿Tágate risa> <el tele risa> bueno, sí. Pero, oh. oye, estamos <risa> a bañar, güey? Pone dos de hombre, están, Ay, están llegando, güey? Sí. que cargar? 5G. Ahí estamos. Ahí volvimos, ¿no? Sí. sí. Sí. Hay dos personas. Sí, eso es lo malo, aunque ¿no? que la guay se cae y sean todos. Bueno. Pero bueno, pico, ahí volvimos. ¿Ustedes chicas? consideran que vale la pena hacer un curso de mecánica básica? ¿Y por qué? Mira, yo considero que no, porque si es básica. Uh -huh. Fuera de broma podéis encontrar casi todo en Youtube Excepto para cbr 300 Que es como una No, pero es que en serio Hemos buscado buenos pelados Y no hay, no hay nada de esa moto en Youtube Pero para las demás motos Yo he encontrado de todo y, y lo básico Es muy general para todas las motos Si quería hacer un curso de moto Ya sería más que nada Para meterse al motor Y cosas así Que ya no es tan básico Entonces yo considero Que un curso de mecánica básica No lo veo tan factible pero si podía hacerlo, va acá. Y hay el curso mecánico? porque, por este ejemplo, voy a ir andando en ruta y que hay empana. Uh -huh. No te voy a volver a buscar en YouTube eh, cómo arreglar la cuestión, pues, si necesitáis una sí, solución. Sí, pues, eso es, es verdad. Eso pues, es verdad. Pero es verdad. si Pato, bueno, ya tenéis bueno, bueno, un previo salir. conocimiento del problema, puta, salir del paso rapidito. Mati, ¿tú decís qué? Que depende igual. Que aquí porque... Igual. Primero que todo, igual es importante, en conclusión con lo que dijeron los cabros, puta, está todo en YouTube. Lo, lo básico, lo básico, porque si es como específicamente para un modelo, allá tendrías que entrar a un curso. Pero lo que es básico, como las panas típicas, corte de piola es preferible verse unos videos en YouTube antes de, de salir o cuando uno está recién aprendiendo a andar en moto y, uh -huh. y, y luego tirarse a la vida. Yo quiero escuchar a Jorgito. A ver. Eh, para mí sí es necesario porque en bueno, casos como el mío, que yo sé la nada misma de mecánica, me costó mucho animarme a hacer las primeras mantenciones yo solo. Eh. Obviamente partí con tutoriales en YouTube que me ayudaron, pero si hubiese tenido la posibilidad en ese momento, lo hubiese hecho. Todo Igual hay que, considerar, claro, hay que considerar que aprender lo básico, también te ayuda a ti a ahorrarte un par de lucas en el sentido de que las mantenciones se las podía hacer todas tú. La, las básicas. ¿cachai? Y ahí, en el, con el tiempo te ahorráis plata. Así es. Cevita. Hay gente que... Te escucha y súper lejos. No tiene como la habilidad para ver hermano en algo. O Entonces sea, también van en eso. Si la persona no, no se cree capaz de... El meter mano, hacer un curso al final, no queda en nada. Claro. Y bueno, bueno, que esta, está ahí en el... no, yo. no, pero ahí tú bien... podías hablarle al, al cagua para que te haga la descripción. Bueno. Sí, es verdad, hay gente que no tiene dedos para el piano. Bueno. Hay gente que ya literalmente bueno, con cueva le echa benzina a la wea. Bueno. Acá la gente dice que, la gran parte dice que sí, que sí es necesario hacer el curso. O tener es los que se podía hacer la puta vagán, pues, ¿no? Nunca está llamada a tener el conocimiento de un curso. Sí, porque por ejemplo Jorge acá dice, Jorge González, dice, obvio, para no pagarla ni un weón. Viste, ay, ay, por ahí va también, porque el hecho de, de ahorrarse un par de lucas igual, igual sirve. Pero igual terminé pagando sí, el curso, pues. Sí, pero no, si pero lo pones el curso una pura claro, lo pagáis una pura vez y ya después no le pagáis a nadie más para que te hagan las mantenciones en el futuro. Es que bueno, si es tú puedes pagar el curso de partida, dirías que una caja más o menos de herramientas, pues bueno, que venga con todas las llaves, cruz, paleta, con alicates, que la chicharra, que todos los dados, que hasta el final de cartel, caleta, plata. y es bacán, pues porque así te después tenéis de todo y así las cosas tú solo. Así Pero no que. No, pues, a nadie. Eso, es una inversión a largo plazo. Pero... A, no ser que, a no ser que tengas que sacarle la bujía a la moto y tengáis que ir a pedir ayuda. <risa> <risa> a la CBR. A la CBR, claro. Sí. Oye, eh, faltáis tubos pollo congelado. <risa> Cuénteme. Pero, oye, estamos hablando de que si es necesario aprender y saber o tener hacer un curso de mecánica básica Sí, obviamente, más que la mecánica básica, el tema de detectar problemas Esa Es bueno, súper es, es eh, es, es bueno el punto que expone acá el, el Pablo, bueno, porque saber detectar las fallas uno, a, al tener ese conocimiento de mecánica básica, eh, puede detectar cuando pasa algo, ¿verdad? Y al mismo Uf. tiempo si, y al mismo tiempo saber si se escapa Com de su... El tema de claro, la mecánica básica que claro, porque si yo sé que le pasó algo a la moto, a lo mejor no puedo arreglarlo yo, ya sea por herramientas, ya sea por conocimiento, porque se escapa de mis conocimientos, ¿cachai? Y tiene que hacerlo alguien en un taller o algo, ¿verdad? Y al Pero mismo tiempo. ¿Cuál te es te el sirve. origen de la falla? Exactamente, el origen de la falla y no te van a meter el dedo en la boca que muchas veces pasan algunos talleres. ¿Cachai? Que te pueden decir, weón, eh, no sé, por pues, la moto se te va a desarmar o se te está, no sé, rompiendo el cárter weón, no sé, estáis fugando agua, no sé. Cualquier es guay Fusible tú... de cadena. Claro, fusible de cadena, sí. que, que se te soltó el perno de dentro del escape, no sé. <risa> ¿Cachai? Entonces todas esas guas tú las puedes identificar. Le, le falta el rodamiento a la, la, la moto. Claro, hacer el rodamiento a la moto, no sé. <risa> Todo ese tipo de cosas. ¿Ustedes personalmente utilizan elementos para proteger sus motos cuando la estacionan fuera de casa? ¿Y cuáles? Sean, sí, bueno, bueno, sean yo sinceros. Sí. Sean Trepa sinceros. De nuestro, no, pero sean sinceros, <risa> po yo de sé que. Es, el motor, de... De... Me, me refiero de... cuando, cuando sale, pues bueno, ya sea al trabajo, ya sea por hacer algún. algo, no sé. Mira, yo tengo la suerte, peladito, de que trabajo en un lugar muy cerrado, entonces la moto queda agotada, no, no le hago nada. Pero cuando salgo al mall a pasear por ahí, uh -huh. Puta, le pongo de todo, le pongo el candado de disco y dos cadenas a la rueda. ¿A pasear con quién? Uh, Mira, uh, la investigación es para ti, no sé, <risa> <risa> no, no, no, bro. eso Jorgito, cuéntanos tú. Yo creo que el, el, el más pirón de acá eres tú. Exacto. Jorge. Exactamente, sí. Sí, lo asumo. Eh, yo personalmente tengo bueno, el candado de, de disco con alarma. Y la moto tiene instalado en corta corriente, así que me aseguro de que siempre quede ahí. ¿Y dónde? Activo ¿Cómo? ¿Dónde lo tiene instalado <risa> ah, el <joder. risa> No, por, por ahí no <risa> sí. Así que... El, eso... corta, el corta corriente yo creo que es un, un buen amigo. Creo yo. Eh, sí, oh. sí, se me hace, eh, O sea, la verdad nunca lo he ocupado. No, la necesidad de que haya tenido que actuar, pero, <risa> pero te da un poquito sabes, más de amigo, seguridad. ¿Cómo? Sí, yo creo es que mejor te tenerlo así. y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y no tenerlo. Sí, voy, Qué hombre. gran frase, yo. Joche, tú eres el, el abuelito del grupo. Sí, oh, sí. Oh. ¿Quién lo dice, weón? No ando, no ando dando dichos culiados a la pichula, weón. No pichula en Oh, perdón. Oh, perdón. cuando tenía la moto. Me vas a llorar, tú, weón. Eh, no, lo mismo que el Juanito, puta, cuando salía al módulo o lugares así, de lugares públicos, lo mismo. Le ponía un candado de disco a la rueda delantera, o eh, a la trasera da lo mismo. Enganchada en la rueda trasera, que diera una vuelta en la llanta y la amarraba al basculante. Onda, que quedara trabar la llanta. Y eso, más que nada, no, no tengo mayor sistema de seguridad que ese. Puta, yo igual que Juanito, lugares públicos, uso candado de disco, generalmente. Pero sí tengo ojo cuando voy al mall. Sobre todo en el plazo este de Maipú. Ahí llevo cadena, una cadena que pesa como 4 kilos, <ríe> weón. disco amarra y más candado de disco. Sí, pero es que hay que tener precaución igual. Bueno. ¿Eso más que nada? Pollito congelado. Yo creo que este deja la moto donde sea y la deja, la deja con la jack. Pues. Yo creo que esa, esa es la respuesta a este güey. Eh... Regalando la moto. Se sí. evita. Sí, eh, yo lo personal en espacios públicos la dejo con un candado de disco y trato de que siempre quede a la vista, no que queden... En en lugares entre medio Qué de culio. los autos o, o que no se vea siempre a la Qué vista y punto. con candado de disco Oye Juanito Dime amor <risa> <risa> <risa> Perdón señor... <risa> <risa> Oye pero acá el único que me dijo que la deja amarrar fue el Mati wey Yo creo que lo mejor ¿No? es dejarla amarrar en algún lado siempre wey bueno siempre amarrada, o un árbol weón. o un fierro, weón. la guaya que sea con de dejarla amarrada o que parezca que está difícil de robar claro, porque muchas nada. personas y, y, yo, y yo conozco a varios y he visto que dejan la moto sin nada weón. sin nada, no le colocan nada absolutamente nada no. es que al final se dejan si la moto mamá. más fácil de robar bueno, bueno. Oye, acá tenemos al Beast Strike que dice, ¿alguno ha usado GPS de esos con suscripción anual y weá? ¿Cómo ¿Y cómo funciona? ¿Alguno ha tenido ese placer? No, yo no tengo GPS. Nacho tiene GPS, weón, pero no, no lo veo conectado. No, se salió la Nacho. Yo creo que fue almuerzo. No, yo, yo tampoco tengo GPS. Nacho tiene GPS Poco. He visto varios tipos de GPS, así como yo siempre he pensado sin colocarlo, no colocarle o no colocarle GPS a la moto. He visto yo tengo varios. uno guardado en el armario, aunque que nunca se lo puse a la moto. ¿Y por qué, weón? Porque medio paja, weón, bueno, se lo pongo, Hermano, vos que le r una de las motos más robadas acá en Chile. Te lo pongo yo de pues saben que yo soy entero brígido. <risa> ¿Alguna moto ¿Cómo recomendada cómo? ¿Cómo para, aprender? para aprender? Sí, una moto recomendada para aprender para in iniciarse en este hermoso mundo de las motos. Yo creo que un FZ 1.6. Le tengo ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? Todo el rato. Es que tenéis bajo. pero poco, con, con, con la wea ballena... que me acabás de decir de la jixer de la ya se me quitaron las ganas de usarla. Es que depende <risa> pues mi hijo. No, si no es. Bueno, falla. No sé. Falla 300 <risa> Al menos no es más más. Fíjole, más que... hueque, ¿Qué problema tiene la onda? Sí, no, tiene onda no sé, dijo al menos no onda, dijo. De... he visto FZ con más de 100.000 kilómetros. Intacta, entonces le tengo igual respeto. Igual que con Juanito partimos con la R15, aunque no sé si una gran moto va a partir o no. Ya más que nada por si te sacáis la chucha después reponer plástico y weá es, es lo que duele más. pero Y la postura tampoco es muy cómoda. Pero no sé, yo partiría por algo Naked, güey. me gustan más las Naked como primera moto El tema de comodidad lo mismo, Es como, más por comodidad y para pa economía y te ayuda mejor una Naked, en ese caso, como primera moto Ahí, La FZ usá para. Pero, Pero sabéis, eh, allá quería llegar, pero sabéis por qué me tiro más a la FZ? Porque como... Los repuestos, hermano. Exactamente. a dividir tener clavo, weón. Oye, sí. Si Hasta en el supermercado y repuestos de FZ, weón. ¿Te podías sacar la chucha en esa moto? En el mayoritario. La, ¿La chucha de en esa el, moto, el, Y la, en todos lados. Esa, la, lado esa, la, tenés, esa ¿no? es maravillosa. Vienen en los cereales. Los repuestos. No, pero... Pero eso es bueno, weón. Bueno. Tener Sí, pues es bueno. Es, bueno, lados, bueno, man, me es la buenísimo, weón. La... Bueno. Oye, José Peña dice saludos desde Quillota. Tenemos a Sebastián Alejandro que dice si te gusta... Un poco de los robots sería opción una RX 150 o una 190. R quince robot? ¿M? XR, perdón, XR150. Es una onda, creo, ¿no? Sí, es la onda. No, no, sí, son sí. la. Son claro. la onda. Sí. Buena Nacha, ¿volviste? ¿Qué pasó, amiguito? Muy bien. Se me había caído el, el, el internet, bro. y ahí me puse a comer. Qué <risa> claro, sí, claro. Cocinaba la cosa. Bueno. <risa> Estaba cocinando, güey. Oye, aprovechando que volviste que tocamos un tema súper importante que es el tema de la seguridad de las motos y nadie de nosotros tiene GPS pero nos comentan que tú sí tienes Sí, yo sí tengo en la moto y ahí, ¿qué tal la experiencia con el GPS? Eh, puta, es que la experiencia en GPS yo creo que se ve eh, cuando, te caso, cuando te la roban cuando te la roban por ejemplo el GPS que yo tengo eh, me ha salido bueno en el sentido de que no ha fallado hasta el momento, ya llevo como Tres meses ya con el GPS. Más o menos. Y la cosa es que te envía la ubicación en el momento. Te envía. Es en y... tiempo real el que tienes tú, porque hay algunos que te lo mandan con desfasado. Onda, no sé, cinco no, minutos de desfase. O sea, no, nunca tanto. Te llegará, o sea, tú, tú llamás, tú llamás, caché. Uh -huh. Y el GPS como se demora alrededor de como 20, 30 segundos en enviarte la ubicación. Pero tienes que llamar cada cierto rato o te lo va dando en no, tiempo no. real por una aplicación. Tiene una aplicación, pero sirve de... O sea, la única forma de saberlo es llamando. Tú ya, es como... Es que tiene un chip. El GPS es un chip. Uh -huh. Entonces, tú llamas y te envía la ubicación para, no sé, para Google Maps o Waze de vuelta. Ya. Yeah. ¿Cachai? Y ahí tú vas viendo dónde está la moto exactamente. Lo, lo bueno es que tiene este GPS es que yo, por ejemplo, puedo darle la corriente, puedo cortarle, puedo... Tiene un sensor que, no sé, te mueve la moto un poco y te envía el tiro un, una alerta de que te estás moviendo la moto, por ejemplo. Ah, pero o sea, es completo, no solo GPS, digamos, tiene más Bien funciones. Buenísimo. y no, los precios? Claro. Ese me salió, eh, espérate, salió 58. ¿Y en algún lugar conocido? ¿Alguien el, el, que encontraste por internet? Es un loco que encontré por, por Facebook, que se llama, no sé si puedo dar el nombre. Spam. Sí, Imperio Medina, creo que... <ríe> no, no, no, no eh, se llama J, JPP Innovación. El loco lleva años ya colocando y le puse también anteriormente con él la, en la Pulsar que tuve. Y el loco tiene varios tipos de, de corta corriente y GPS. El que tengo yo en este caso es GPS y corta corriente. Uh -huh. corta corriente es <ríe> por proximidad o no? Eh, no, el corta corriente es otro que tiene... Eh, es por proximidad, pero el que tengo yo es por. Yo lo activo. Todo funciona por el tema de la, de la llamada y por mensajes de texto. Por ejemplo, yo le envío un, un mensaje de texto a la, a la moto y me la, y la corta. Así automáticamente. corta el... Lo probamos el otro día con, cuando fuimos un, un día a piedra roja con los cabros uh -huh. y se subió el Nico. El Nico se puso a manejar y yo le mandé un mensaje a los GPS <risa> y lo cortó el tomario. Eso es. Oye, y pero sé. la moto no se ve, pues está tapado con una wea naranja. pero nah, ¿por qué ver eso, weón? <risas> Esa es como la, la, la AP, o no? Sí, sí, claro, claro. Entonces, por ejemplo, pues, no sé, pues me mandáis un, un mensaje de, de, apagado al, al motor y me la va a apagar con ese número ¿pu? desde tu teléfono. En el caso de que la tengáis, digamos, eh, como conectada. Claro, por ejemplo, yo ahora tengo la aplicación y si le doy a ubicación URL, me la va a uh -huh. mandar en 30 segundos, me va a mandar la ubicación donde está mi moto Ya, perfecto. Sí. Oye. Quiero pasar a la siguiente preguntita Ahora, ya terminando con el tema del GPS ¿Cuál es la moto que al juicio de ustedes es la más sobrevalorada del comercio? La R15 <risa> Yo sabía que iba a decir, alguien iba a decir la R15 Oye, pero yo creo que es control, pero bueno, La R15 bueno. le tiran pura mierda y es la media moto Es la media moto, po, man. Es que por pero, eso, por el contrario de lo que pero dice Pero por eso, no, porque él, no mira Sebastián, sobrevalor... Sebastián Alejandro dice que la R15 también Pero es que la R15 no está Sobrevalorada, al contrario, todos le tiran Mierda y la moto cae a cualquier boca po. Mira, el Néstor pero dice a la, a la R15 lo la, la nueva. nueva La versión nueva es la que está sobrevalorada Porque igual son hasta el look y por ese precio, igual encontré una 300 Claro sí, por eso Anda encontrar... por ahí con la, con la GSX-R250 pues. Te la venden como la tremenda moto. Y prácticamente te llega a la misma velocidad final que la R15. Yo creo que esa Vaya. moto es una de las más sobrevaloradas. No, no encuentro ¿Cuál? que sea una buena moto. La, la Suzuki, la 250. La GSX-R 250. Sí. Exactamente. Sí, ¿cuál Pero mod? también, ¿cuál? La CBR500. También. Esa también la a nombrar, Qué güey. Güey. Bien, Mati. Bien, Mati, te ganaste un besito. Gracias, Re recibido. acuso de recibido. ¿En ¿Dónde? En ¿Segreto? el cachete derecho. ¿Cuándo me va a devolver la dignidad, weón? Oye, ¿Sedad? ah, no, te he cagado si ya no me he congelado. Mira, Juanito está... Juanito está peor que tú, dice la perra al pelado. Ah, bueno, eso. Oye, pues por lo menos eh, la gente pero no ¿por sabe qué? lo que es el pollo congelado, weón? No, no, no dejémos, dejémoslo ahí. Sí. Oye, eh... Pollito, tú dijiste que es la R15, ¿por qué? Sí, ¿por Quiero qué? saber tu opinión, tu opinión no, no digo que sea una moto mala Pero sí ¿Ya? que está sobrevalorada, Que por muchas weas Porque rara, porque quizás con su Pero igual tiene como... ¿Qué wea? Sus detalles. Cortó, no sabe bueno. qué decir, no sabe qué decir ese weón Así que se te cortó, <risa> se te cortó, weón ¿Qué pasó? Se te cortó, no se te escuchó, pues weón A no que te digo que... Eh está sobrevalorada sí pero no es que sea mala la wea pero si no dice no estamos diciendo que sea mala estamos diciendo sobrevalorada <risa> no no emiliar, seguir, <risa> <risa> yo creo que es más por el hecho de repuestos porque el tema de plástico no sé cuando se cayó el Gio los focos eh, para hacer una moto 150 que es como, entre comillas, de ciudad, que tiene que ser económica, todo el tema, que los focos delanteros te sacan salgan 230 lucas, yo creo que es excesivo. Es demasiado, demasiado, sí. demasiado con la, con la 15, ¿Cuánto sale? Eso sale, 200 y tanto. los, los Más cariño, ah, me salieron, salieron los focos delanteros, po, weón. me salieron 90 lucas, weón. Pero vos los compraste usados, po, weón. No, nuevo weón. ¿Cómo que pero no, weón? Si vos mismo me dijiste, weón. No, nuevo pero alternativo Ese es el <risa> tema, po. Pero, pero es que alternativo, estamos hablando, estamos hablando de, de repuestos de originales, pues weón. Original hablando pudo. de R15 era he hecho de menos, weón. Nah. <risa> <risa> ya, pero no hay pues, weón. No es una llorada. Es ¿Te verdad, te verdad weón, ese, weón, Porque ya. de hecho, de hecho, se acuerdan que el Gio compró los repuestos, o sea, la, el carenado, me acuerdo, después de esa caída. Y, sí. y no me acuerdo quién compró después los repuestos de la R3, creo que fue el Chelo, y le salieron casi lo mismo. Incluso más barato que los de la R15. Sí. Le salió más caro el repuesto del R15 que el del R3. Así que sobrevalorada sobre... en repuesto la R15. Bro. Todo el rato. Jorgito, quiero escuchar su hermosa voz y sexy. Pero, la R15. Pero para mí que una auto puta, yo creo que es más que nada por un tema de, de precios. Por, por ejemplo eh, una r 500 es Claro, es muy cara para, para la moto que es, pero vale. yo encuentro que es una tremenda moto esa weá que está ahí. Claro, siempre voy a pensar que por esa plata te compré una 300 y que iba a correr lo mismo que está ahí. Pero no toda la gente busca velocidad y esa es una moto súper económica, weón, de mantenciones súper larga, súper cómoda. Entonces... Pero es que si te estáis comprando esa moto, que es la 500R, es por un tema de velocidad, o sea... Hacen alusiones o el, el nombre de la moto, por velocidad Sí, pero eso queda al final la criterio de la persona que la compra O sea, hay gente que la encuentra bonita y démosle Está claro que todas esas motos van a llegar a 180, 190 y se acabó Ahí llegó lo R, ¿cachai? Claro. Lo yo pienso de eso, es la que encuentro que está sobrevalorada es la Ninja 400 vale pico esa moto? ¿Esa, esa moto esa cuánto? No... Está 4 millones y algo Está, ahora sí. estaba viéndola en la página, está 5.190. No, chicos. Madre, no, me no, estáis no. weando, weón. Demasiado. ¿En serio, 5.190, la edición especial, la verde. No, Se demasiado, weón. Demasiado. Pero es lo mismo wean. que la 300. Eh, ¿La 400? ¿Cuánto de la 400? Da como 10 por hora más. Una mierda, weón. Sí, sí pues, termina siendo lo mismo si no tiene más, más tecnología ni no, nada, solo tiene el ABS. Que es lo mismo que tenía la Ninja anterior. ¿Y horquilla invertida? Ni hablar. No, tampoco, ni orquilla invertida ni. ¿Sola no, vez. Solo estética. Solo estética estáis pagando por 5.190. Oh, qué mal. Bueno. Yo, yo pensaba que estaba más barata. Yo sabía que estaba más barata la moto. Bueno, Pasemos al siguiente tema. ¿Cuál es? Suelte. Siguiente tema. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Qué creen que es mejor? ¿Una moto naked? ¿Una trail? ¿O una deportiva? Trail Depende del uso que uno le dé el... Trail ¿Pero, no hay... ¿Pero estamos hablando Pero... de preferencias personales? Sí, sí, comentemos hablemos. Es un tema abierto trail Escuché rato, ahí man. que el, el, el, el pollo y el Bomber dijeron Trail Deportiva. Qué? Deportiva sí. Ya, pero fundamente la respuesta, po weón. Porque en Por... la Nike la podías hacer de todo, o... Pero vos dijiste Marcanza. Trail no Nike weón. <risa> <Qué imbécil. risa> no, yo te dije Nike. Vos dijiste <risa> Trae weón. Ya, bueno, Todo te puedo arrepentir. ¿Ya? ¿Cuál? Yo digo Nike porque voy a hacer las toda... ¿En qué sentido? No, puedes salir a huar con los cabros en la mañana Y en la tarde andar arriba de un cerro jugando Tú dices que tiene, que tiene la facilidad de poder utilizarla en, Es más... más eh, es más polivalente multipropósito Multi-propósito sí. ¿Multipropósito? Algo así Es como de alguien que tiene 27 años Gracias No, no es ni viejo ni joven Es el medio ¿Y tú, pollito? Y te digo que yo me tiraría por una trail, weón Por, por el tema de las rutas Yo soy más de... No de tanto Otero. ya pisteo, pero... <ríe> más de ruta ya extensa Entonces ya se me, se me hizo costumbre eso, weón Y llevar cosas Por Llego un tema de la comodidad, más que nada la trail, pues weón Porque sí, iba okay. en una posición más erguida eh, voy a llevar maletas La moto no. tiene más torque eh, eh, no, llega a una velocidad final tan alta, sino que tiene mucho más torque Pero sí, va y mucho más cómodo, pues weón es la la tenía que arreglar, weón, pues es Uy, la la huevos, po, weón, no tú Pero es que si <risas> tienes teléfono botellero la raja, pues weón, no puede hablar Sorry, es que me saqué los audífonos weón <risas> <risas> pero, Respondí por el pollo congelado, ahí está Más te dijo deportiva Sí, mira, más que nada por, por la estética Porque se ven bonitos y porque a mi me gusta igual pegar sus curveos, piola. And andar con el potito parado. Bueno, pero es que este carro qué no viaja, weón. ¿Ah? Este carro no viaja, po. No, po. No sé ¿Es se está de que... salir. ¿Cuánto es lo máximo que hayan dado arriba de la CBR 1000, Jorgito? ¿En tiempo? En todo <risa> eh... Dos horas, máximo. ¿Pues? ¿Tanto pero, te demora a a la casa pero... de la mina? <risa> <risa> oh. <risa> oh. <risa> Se hace barrio ¿Tres, barrio? tres veces, creo. Tienen que hacer tiempo, Mario? Oye, Jorjito, eh, pero, pero fueron dos horas por, por un tema de que... que de, ¿Tuviste que parar o llegaste a tu destino? Eh, No, llegué de una. ¿Y cómo, y cómo quedaste? ¿Mal? Para la para la sí. Sí, la espalda, la muñeca, bro. la mano se te duerme con el con el puño bueno, con y la el acelerador. igual y todo no sí vibra mucho esa moto eh, no a velocidad de alta vibra un poquito pero pero es comprensible po. claro sobre los 200 ah <risa> un mil no, no, no, no pero en serio sobre los 200 doscientos ya más, más vibración en la moto. ahí pasáis a segundo no <risa> <risa> Ahí recién la prende, pues, Eso. <risa> Pero, claro, un, un tema de eh, tener en cuenta al momento de tener una moto o de querer comprarse una moto es ver. Todavía no está no te de... te delante. no, no, te... la, la, la, la, la, No, <risa> no, no está ah, delante. <risa> Nacho, Nacha. Dime. Veo que alguien no puso atención en la reunión de pauta. Es que, Tú, tu me opinión. Está, me estaba haciendo un pampo, weón. Tu <risa> opinión, ver, yo, yo tengo la, la experiencia de que viajé en la, en la Benelli, que pocos le tenían fe por el tema de los repuestos, pero viajé al sur. Me habré hecho como unos 4.000 y algo de kilómetros. Me... ¿Qué weón? ¿Sí? ¿Sí? <risa> ahora sí. Estaban callados, pues dije sí. sí. es que Estamos escuchando, Ya, y la cosa es que eh, la experiencia igual me, me quedé con. que tendría que volver, pero una trail Prefiero una Nickel por el hecho de. un poquito más cómodo que una deportiva. Y por el tema de. de lo mismo que dicen todos siempre que. Hay menos plástico. En caso de cualquier cosa. Menos, menos gasto. Claro. Oye, vale. mira, espérame. Aquí Jorge Darrell dice, el problema de la Naked es la turbulencia al no tener protección aerodinámica. Eh, pero al tener que meter la mano es más fácil. ¿Cómo? Ah, sí, al, al minuto de, digamos, de, de la mecánica, de, de meterle mano en esa... Claro, sección, la, manipula... eh, la manipulación mano de la gente. manila es más fácil porque no tiene plástico. ¿Cachai? Sí, es verdad. Sí, eh, sí pero igual, frena. Joche, Cevita ah. ¿Ustedes? Bueno, el Joche ahora ya no Pero tuvo su <risa> La 6.75 Y Cevita ahora tiene su Suzuki 7.50 si no me equivoco La misma Ya, ustedes que Han tenido Naked Tomando en consideración el, el punto que nos, acá nos, pro, no, nos expone Jorge ¿Están así? ¿A altas velocidades? ¿La turbulencia que se puede generar? Sí. Con un Naked yo que vengo de la Ninja, eh, pura, tan rápida no era, pero sí costaba harto el viento. A comparación ahora a la gcr que después de, de un rato manejando, sí el viento te agota. Mismo, te empuja. El mismo viento te empuja y termináis agotado. Ya en viajes de dos horas, una hora y media, ya no, no queréis manejar más. ¿Y tú, coche? Lo mismo, o sea, a alta velocidad independiente de la moto a lo mejor, porque ya subiendo, no sé, de los 120, el viento te empieza a, a incomodar. Por lo mismo por el hecho que no tiene como protección, el, el, no tiene carenado, entonces el viento te pega en el pecho, en, te da directo en el casco, y cuando hay como un viento cruzado, el, te tira la cabeza para el lado y, y tenés que hacer prácticamente fuerza con todo el cuerpo a, para ir luchando contra el viento. Te Me fatiga en una R, claro, te, fa te fatiga corporalmente, pero así completo. Eso sí, para el uso a día a día, eh, bien cómodo. No hay que decir sí de la, de la Naked. El, el final de sí depende una... del uso. Claro, o en sea, uso de ciudad eh, es mucho más cómodo una Naked por la postura, por, no sé, eh, eh, por postura más que nada mire yo en ciudad, pero el contra es ese, de que en, en autopista sí te pega la, la, el viento más de frente. ¿Cuánto es lo máximo sí. que le has sacado? ¿A cuál? A tu moto, po, bueno. <risa> a, a tu ex moto, a tu ex moto. <risa> a mí, a esa le saqué 230. ¿Y cómo te sentiste a esa velocidad? Sí, iba, en iba, el iba. sentido en el sentido de, de, de manera pero, <risa> <risa> pero porque eh... qué por el viento te, te sentías y no sé muy presionado tenéis que hacer mucha fuerza para mantener la estabilidad de la moto, no no no la estabilidad de la moto eh, era un 7 o sea la mayoría de las motos grandes de segmento como medio a alto la estabilidad yo creo que no es tan influyente lo que exige es el viento porque la Naked eh, te, como te decía, te mueve la cabeza para todos lados es tanta la turbulencia que se hace que, que debes mantener el cuello rígido aparte de tú mantener la tensión en el, en el torso mantener la tensión en el cuello es lo que más te cansa eso es verdad o sea, o sea tener un, un casco pesado en el sentido de, de kilo kilogramo, eh, peor sí pues andas con eh, un casco batible no caes Sí, no, imagínate oye, no noche, chiste, bueno, hay gente que anda con ese como el, el ¿cómo se llama eso? Pablo, A el casco abatible sí, C pero abatible. el accionamiento ¿cómo? como el el, ese, el, abatible. el el abatible el seguro que traen los cascos abatibles abierto eh, que los tienen malos cuando pues, bueno, se abre solo el casco Imagínate andar, no sé, a 150 de... y se. Ese te abue es suicidio, po. La cagó, weón. Se te sale con pera sí. y todo <risa> ¿Qué hay sin pera? Sí, mira, yo tuve la posibilidad ah, de... de andar con un casco abatible rápido y es muy incómodo, weón. Aparte que el casco abatible me quedaba grande. Y pesaba como 2 kilos. No sé, pero, ¿por mal. qué incómodo? ¿En qué sentido? ¿Te filtraba aire? Sí, no sí, sé. Po, sí por el casco, el mismo casco te va tirando el cráneo para atrás y pues, se te levanta o te tapa la visión porque ya es mucho el, el juego que tenés dentro. Ya, ah, pero eso, eso era un... porque no era el casco de tu talla. pues Sí, po. y también te entra ah, más aire, wean. te levanta la mica de repente. Y, y súmale la pera. Y la claro. pera. <ríe> <ríe> ¿Y tú, Cevita? ¿Cuánto le has sacado a la moto? Yo le saqué 260. Fue Este hueón wow. este de banderina ahí, ahí, ahí con la wea, <ríe> No, fue como un llavero. Que, Calcetín con robo, no, no. aguanta, ahí el viento allá esa velocidad, el viento no, no se soporta. Por eso fue Me imagino, me imagino bueno, que 5 ,5 con un 5 ,5 con km. un casco que, que no te aísle mucho del ruido, weón, no escucháis nada, pues, Aparte, también tiene que ser un casco corte a la moto <coughs> y a la velocidad que agarra la moto porque a mí en, en el casco que tengo el 3V no allá esa velocidad se me abrió la mica 80, la dura o sea, ya es un casco que ya no te aguanta esa velocidad y es peligroso porque esa velocidad que se te abra la mica no ves ni una weá pues, bueno. no y que, que algo te pegue en el ojo en el ojo pues, cagaste ah, mm. sí. eso Oye, ah, buen, buen ah, punto y de, se evita de cosas en el ojo, güey, bueno, yo cuando iba a Valdivia No, pero a, a, ¿Qué va a salir, güey no, no ¿Qué va a salir, amiguito No estamos hablando de sus noches de violaciones Por favor con el Gonzalo, creo uh, Una anécdota, una anécdota con el negro Ya, a que No, no, que cuando iba a Valdivia ¿Eh? Sur, se su... Ahora se te escucha Ahora sí. Ya, no, que lo que les comentaba Que cuando iba ingresando a Valdivia eh, me entró un bicho al casco, weón, porque iba con la mitad abierta y todo. Y resultó el bicho ser una abeja, weón. Se me quedó en oh, los cajas entre medio de la sien y oh, la esponja. Oh, che, Entonces la weá oh. se empezó a mover y me picó, weón. Y ahí quedé, tuve que parar, weón, sacarme la lanceta. Ay, wean. por eso te quedó la cara así. <risa> Esos son los resultados de ahora, weón. Por eso tengo un ojo caído, weón. La abeja <risa> atrás, no, no salió la nube. Por eso no wean. se te para. Claro. Oh. Oye, yo creo que esta pregunta tiene muchas eh, respuestas y yo creo que es muy, muy personal. Eh, ¿Cuánto tiempo sería el mínimo para manejar una moto y subir de CC? Pero depende, ¿vos estás recién empezando? Sí, supongamos que yo estoy recién aprendiendo, recién me compré mi moto. Eh, ¿Hay un depende tiempo recomendable con... para poder cambiar la moto o, o no? Yo creo que depende de la persona. ¿Por qué? Igual, igual creo eso. Con los con el Juanito. ¿Por qué? A ver. Depende de persona porque yo puedo ser un perón de mierda que uso la moto solo en recta, ¿ya? Y digo, "Ah, estoy listo, me compraron una R6." La moto me quedó chica, por ejemplo, R6. que el típico comentario. Pero tú no sé, no ahí tomar curvas, no sabes frenar. En una no es problema, pero frenar a 90, que frenar a Gamba 50 no es lo mismo. Ya, Entonces, muy, muy, buena parte, depende, muy buena fuerte muy buena fuerte Depende mucho de cuando tú digas puta La moto ya me quedó corta en velocidad Ya uh -huh. sé frenar, sé tomar curvas eh, Todas esas cosas, ¿cachai? Yo creo que ahí va, va el cambio Cuando ya esté creo... como re reflejo, listo Acelerar, frenar, curvas, todo eso Se evita yo, yo creo que el momento de cambiar la moto Es cuando ya tenéis bien dominada la moto que tienes Concuerdo totalmente con el weón. Cuando ya la moto ya le sacaste el jugo güey. Cuando ya la moto no te da más Yo creo que por ahí va güey. Porque por ejemplo mejor, sí. Hay gente hay gente que se, que se compra una moto 150 Y anda un mes y la vende Y se compra una 600 Que era el ejemplo que daba el Juanito hace un poco Y puta bueno No es lo mismo como dice el Juan eh, Tomar la curva a 80 Que tomar la curva a 120 ¿Cachai? y este prácticamente te puedes sacar la mierda puedes chocar contra un auto cambiar y eh, pasar hasta la otra pista eh, caerte por un barranco bueno, son muchas posibilidades pero, pero son que, muchas posibilidades pero, pero, dentro de una curva po, bueno. jorgito jorgito ahí tiene un gran dato de que igual pasó de 300 a 1000 yo creo, yo creo que un ejemplo, sí, es un buen ejemplo jorgito sí jorgito cuéntanos eh, tu experiencia de pasar una de 300 a una de deluga puta, yo siempre tengo ahí dos, dos puntos que, que fueron los más difíciles del cambio que el primero el peso de la moto y considerando que igual soy de estatura baja entonces, mover esa moto en, en parado ¿cachai? con los pies eh, se me hizo muy difícil en un principio aparte que una moto que tiene poco ángulo de giro es eh, un poquito más complejo al principio, y lo otro y el más importante, el acelerador eh, el más importante en en ese cambio de, de cilindrada porque en una moto 300 eh, el acelerador es más largo, ¿cachai? El, la potencia te la entrega como más parcial y en cambio en esta moto que tengo ahora en, tú toca el acelerador y, y te puedes dejar tirado en cualquier lado, así que eso es lo, lo que hay que tener más precaución Mira, el Jorge, yo reviento la R3 a Gambo 80 así y como me dice, pasa, pasa, pasa y me pasan pero... segunda a dos gambas, po, bonito, tiene un estudio, <risa> weón. Tiene un estudio. Hay una investigación hecha de Jorge. Sí. <risa> <risa> no es necesario, no es para No hay pruebas, pero tampoco dudas. Claro. <risa> Porque, <risa> por ejemplo... Yo creo hay, que hay ese es un... un punto a tener en cuenta, pelado, que el, el hecho de darse el tiempo para conocer la moto, acostumbrarse a la moto, y, y claro, no tomarse... A la ligera, el hecho de, ah, tengo una moto más grande, la acelero más, no, va y no, po. El tema conlleva una responsabilidad detrás. Oye, acá nos hacen una pregunta, dice, pelado, buen día, eh, una consulta. ¡Qué cordial, güey! ¿Sí? <ríe> la cagó, me sentí como, estimado. como viejo. Claro, estimado. <ríe> acepto su comentario. Ya, cabrón, yo, quedo, yo creo que ya vamos dejando el live hasta acá. Eh, son las 8.25 de la tarde quiero agradecer a todas las personas que se conectaron a las personas que están acá en el chat yo sé que de repente hay algunas bueno, grandes comentarios se nos pasaron pero puta entre las conversaciones y todo se pasan eh, la, oye, dime. ahí tení una pregunta una última pregunta que voy responder ¿Cuál? ¿se gasta más en mantenciones en una 300, en una 500 o en una 600 en una 600 gastáis más pues. Bueno. son más sí, caras las mantenciones qué? en la 600 ¿por qué? De partida los insumo las, no. las 600 ocupan más aceite eh, En litro ¿Qué más tenía el... no. o sea, Que más el... Creo que los filtros se... de aceite son los mismos Creo, no estoy 100% sí, no, seguro Y creo que 300 por arriba es como lo mismo Mismo precio en gastos de mm, No sé, ¿eh? porque por ejemplo La cr 300 gasta gastáis un litro y medio ¿En serio? De aceite, sí, es un motor chiquito ah, ah, Igual de la En La Benelli gasto 3 litros De aceite yo en la cago a dos y medio, pues. entonces igual depende de la moto. Bueno, depende del modelo igual, pues, bueno. pero por lo menos la, la, la CBR300 te ahorráis mucha plata en mantenciones. Bueno. Yo creo que es la más barata de todas, de esa gama. Los talleres que te hacen las mantenciones, ya de por sí te cobran más porque la, la cilindra es más grande. Solo, solo porque 600 te cobran más. Es ahí cuando te dices por qué chucha no pagó el curso básico de mecánica. Claro, volvamos al principio güey. Claro, O sea, a las finales A las finales casi O sea, desde mi punto de vista Cambiar el aceite de una moto No tiene mucha ciencia, güey, en ninguna Ya Ya chicos, vamos despidiéndonos Muchísimas gracias a todos por vernos el día de hoy Muchísimas gracias por estar acá Muchísimas gracias por comentar Por estar con llaveo. nosotros Que es? ¿Qué? <ríe> ¿Qué llavero, güey? Oye, espero la transferencia ahí Ah, de veras, ya Ahí les pago con su bypass. <risa> Oye, acá el Mati Rider dice, eso es correcto, esos talleres son sinvergüenza, güey. Ven, es verdad la guay que les digo, güey. No soy el único que besa, güey. Ya, chiquillos, muchísimas gracias a ustedes también por estar acá, Joche, Mati, Nacha, Cevita el Pablito que se fue, Juanito que se fue, el Jorgito que se fue también. Muchísimas gracias por estar conmigo, güey, por apañarme en este live de este día sábado. Aprovechando que estamos en cuarentena también, weón. No sé si se quieren despedir. despedir. Están callados los weones ahí, weón. <risa> ya, cabros. Cuídense. Éxito. Coche. Hoy. Ya, peleito. Respeten sí, la peleito. cuarentena, cabros. Saludos a todos. Lo mismo Que se cuiden mucho, no más. Que cuiden a su familia. Que sean precavidos. Que sean higiénicos. Lávense las manitos. Y... y el potito, ojo. Y el potito también. Sí, también transpira al Cine Esquina. <risa> ya, bañar, chao, ween. Ween. Ween chao, cabrón, nos vemos. Tú no, después. Cambio mañana, fuera, wey. Mañana también, la la <risa> <10, la 10. risa> Ya, chao, cabrón, nos vemos. Que te bien.